Bien, cierro ahora aquí esta herramienta, o sea, cancelo ese ítem y vámonos a ir aquí adelante para continuar con con nuestro menú. Y vamos aquí en ítems, el siguiente vendría a ser split items at cursor y tengo el atajo que es S. Bien, ubiquémonos por aquí para ver cómo funciona esta opción sé que mi atajo es s entonces lo que hará es prácticamente rebanar el objeto por donde se encuentre ubicado mi cursor de edición sí entonces si yo le doy ahí s fum me divide prácticamente el objeto por donde yo tenga mi cursor de edición si lo quiero rebanar aquí oprimo s y listo bien Digamos que rebanar o trozar, yo creo mejor usemos la palabra seccionar, sí, seccionar, lo secciona. Y de eso trataría esa, esa opción. Voy a hacer control Z para dejar otra vez mi ítem íntegro y vamos a seguir viendo. Después tengo split items a time a time selection bueno este ya vendría a ocupar con nuestra con nuestra selección de, de tiempo entonces voy a hacer una selección de tiempo aquí y voy a oprimir shift s que es que es su atajo de teclado a ver qué ocurre vemos que rápidamente nos lo secciona en la parte izquierda y en la parte derecha del ítem. ¿Ok? Bueno, yo quisiera agregar una cosita aquí que es importante. Cuando nosotros eh, vamos a usar una de estas dos opciones, sea eh, seccionar donde está el cursor o, selección, o, o, o seccionar donde esté la línea de tiempo, tenemos que tener en cuenta que si seleccionamos el objeto, en este caso voy a, a usar la, mi atajo S para donde está el cursor. Si yo selecciono el objeto y presiono S, selecciono solamente el ítem, el, el objeto que tenga seleccionado. Si yo no llego a tener seleccionado, voy a hacer Control Z, si yo no tengo seleccionado el ítem y presiono S, me secciona todo a lo largo del proyecto hacia abajo. ¿sí? Por ejemplo acá, Fun. me secciona todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que de pronto sin querer vamos a ir a, a seccionar ítems, objetos que no queremos. Y lo mismo ocurre con la selección de tiempo. Si yo tengo aquí la selección de tiempo y digamos quiero solamente seleccionar este objeto, lo selecciono, presiono Shift S, que es su atajo, y me selecciona solamente a los dos lados este objeto. ¿Ok? Ahora no lo voy a seleccionar, voy a hacer Control Z, me voy a ubicar por acá, presiono Shift S de nuevo. Y me secciona a los dos lados, respetando la línea de tiempo. Ok. Bueno, vamos a seguir viendo unos, nuestros otra, nuestras otras opciones. Ah, sí. Bueno, aquí tenemos este que es Heal Split Items. Este vendría a ser como curar, eh, donde hemos cortado, donde hemos seccionado. Entonces, por ejemplo, aquí está la hemos seccionado en tres partes... Lo selecciono, selecciono mi objeto, mis tres partecitas de objeto y vemos a ver qué ocurre con Heal Split in Items. Listo, ahí me lo me ha curado ese ítem. Bueno, voy a ver hacer una, un ejemplo aquí, voy a hacer control Z otra vez para un ejemplo distinto. Digamos que yo tengo estos dos objetos que los, los he seccionado y yo los quiero curar ¿sí? si yo voy a curar estos tres objetos lo que ocurrirá es que yo si yo hago esta opción de health split items lo que ocurrirá es que me cura solamente estos dos mientras ese de acá me lo deja por separado sí. ven aquí ya se se, se unió mientras que la parte de, de acá no entonces cuando vamos a hacer este tipo de opción conviene que tengamos las partes seccionadas juntas para que así me funcione ok bueno